Muchas gracias, soy Ofelia Pastrana, eh, soy... Sí, pues sí, soy estando pera, creo bueno, que tengo que aceptar eso, ya le dije a mi psicóloga, entonces también se los digo a ustedes. Pero pues soy física, de hecho tengo una maestría en econometría, y yo sé que pasar de física a estando pera no es exactamente el plan de carrera que mis papás hubieran esperado para mí, pero eh, piensen solo que raro hubiera sido comenzar como comediante y acabar como física, ¿no? <risa> Oye, güey, ¿si ¿sí te enteraste quién está llevando ciencias nucleares en la UNAM, güey? No, no, no he estado leyendo los... Güey, Ricardo no mames, güey. <risa> Para rematar, por esto de mi trabajo, no necesariamente el stand-up, sino que también soy conferencista, me llevan a pasear mucho por México. La semana pasada estuve en Guadalajara. Muy bonito, Guadalajara. Raro lugar de considerar en general. Estoy de acuerdo con eso. Pero a lugar de considerar que hay tanta gente LGBT, güey. Es como, ¿cómo, ¿Por qué no lo dicen ya? No. ¿Qué, qué quieren? Y, y pues igual, no. Me he tenido el placer de conocer mucho México. Ha sido muy bonito. Agradezco mucho. Soy colombiana, además, no? Eh, pero agradezco mucho poder pasear México. Sabes que sigues viajando por el país cuando todavía ves bardas, no? Pintadas, güey. Aquí, ¿qué pasó, güey? <risa> que además, justo, y esto, la neta, un día me senté como medio a tomar nota y llevan un cuaderno así rayando, de ¿por qué chingados tenemos tantas bandas que se llaman El Limón? <risa> y además que una tiene que ser arrolladora, ¿no? Porque me imagino esa reunión de, güey, hay muchas bandas El Limón. Pongámosle un nombre, no sé. ¿Qué hacen los limones? A ver. ¿Qué hacen? Arrollar a huevo, güey. En fin. En fin, y entonces, pues ahora heme aquí. Y es bonito llegar, ya le tengo como cariño de casa al cine Tonalá. siempre he sentido que este escenario le añade un poco como de altura al caso. No se pierde en mí la ironía. Soy alta, mido 1.90 sin tacones. ¡Wow! ¿Cómo puedes medir 90? Además que justo toca especificar, ¿no? Sin tacones, porque están estos güeyes que a ver, a ver, a ver... ¿No? La policía del centímetro, a ver. Me... El producto es si esos güeyes igual son de los que se despiertan, ¿no? Después de ligar con una chica, voltean a verla, está en cama, anoche, perdón, la mañana después, y ve que no tiene tacones. No manches, ¿dónde están sus piernas, güey? ¿Por qué eres tan chaparra, güey? No, es que era sin tacones, perdón. En caso 90 sin tacones, eh, ha despertado todo tipo de... Divertidas pláticas este tema, porque hay gente que no es broma. Se acerca conmigo y me dice Oye, Ophelia. <risa> así pasa, no juegas básquet. Por por qué buscamos? Por qué andamos buscando gente que juegue básquet? Wey. Se perdió alguien del equipo nacional de pura chance. Nadie me lo ha dicho. O sea, yo no ando por la vida, no? Pensando. Ay, mira, Lupita, está chaparrita. ¿Jugar a minigolf? <risa> Lo mismo, eh, Conversaciones interesantes. Gente que me ha preguntado oye. ¿Hace frío allá arriba? Y así de. Esta es la educación. A ver, ¿de qué estado eres? Perdón. No, es, yo no sé, güey. Es como que piensas, y güey, por eso yo ando así en minifalda y gorrito de navidad, ¿no? Es, por eso es algo así de la casa. Es raro, es raro el tema de la altura, pero le añade altura estar aquí en el Tonala, y lo agradezco mucho. Y muchas gracias a ustedes por venir. En últimas, es, es el show de Ofelia. Yo elegí mi nombre, me llamo Ofelia, me encanta mi nombre. Me alegro de haber elegido, pasando la época que todos elegimos nuestros correos de Hotmail. <risa> Otro hubiera sido el nombre en ese entonces. Pero lo elegí y me imagino que a todos les habrá pasado. Yo tengo esta teoría que, aunque a mí me encante mi nombre, los de Starbucks les caga. No llegas, no sé, sí, a nombre de quién tu pedido. No, sí, a nombre de Ofelia. Ah, ok, sí, pues bueno, muchas gracias por venir a Starbucks. Olivia. A ver, pendeja. Ofelia, sí, off, con off de no ofrezco unas disculpas por no llamarme como tú quieres que me llame, güey. Cambié mi nombre justo, eh, entonces también es que a lo mejor esa es la confusión de los de Starbucks, no es de nada, no te veo tan ofelia Pero es que, a ver, eh, no sé si alguna vez han sentido que el universo les quiere decir cosas, pistas, señas, ¿no? algún destello por aquí en la oficina, sus compañeros, cómo se alinean las estrellas cuando van manejando la casa. En mi caso el universo pues, me hizo mujer, pero compito. Una rara pista. Que además, esto es un raro momento de confesión con ustedes, para quienes no me conocen sobre todo, perdón. No estaban listos, quizás, eso era para el final del show. O sea, ella está hablando del pito, güey llevamos 10 minutos, no manches, güey. Pero, porque además como que veo esa mirada, ¿no? Así... No, así, ¿no? o sea, ¿qué, güey? ¿Tiene verga, güey? No, lo que yo tengo es trans, verga, caballeros. Sí, me dicen, pero es que, a ver, cambié, cambié de género. Y pues es que, ¿cómo no? Te da acceso a una cantidad de cosas bonitas en la vida. güey. O sea, todavía puedo, todavía puedo, caballeros, decirles a las viejas en la calle que están guapas. Todavía puedo, sin pedo alguno, ¿eh? Entrar al antro con descuentos también, eso es espectacular, funciona muy bien. Ladies Night. No problema. No, también puedo lavar los chones en la regadera. Excelente motivo para cambiar de género. La verdad es que cambié de género pues porque las mujeres nacemos con el sexo que se nos da la regalada gana. Perdón, perdón. En últimas estoy haciendo stand-up también porque en eso de las costumbres y las prácticas bonitas que se han perdido con el tiempo. Pues era una época que la mujer barbuda que hiciera show, todo lo que tenía que hacer era subirse al escenario y sentarse, ¿no? Hoy en día una tiene que aprender comedia, estar en YouTube, hacer shows los lunes, en stream, perdón, entretenerlos ustedes. No se puede ser mujer barbuda a gusto. Y además entonces soy millennial. Y antes de hablar de la banda millennial, hablemos un poquito de lo que es el ser mujer. Alguien aquí no es mujer. Una rara pregunta. No, yo solo estoy tomando nota. ¿eh? No se preocupen. Es una encuesta para... con APREP. <risa> Perdón. Soy millennial. Eh, soy del 82, entonces soy como borderline millennial. Puedo elegir. No puedo decir que no soy millennial donde me beneficia. Eh, o sea, también en eso soy trans, supongo. <risa> Pero es que el término millennial viene de como una segmentación que se hace por parte de agencias para vender productos, ¿no? Y como somos, no sé, seres humanos espectaculares, criados con el corazón afuera, encontramos algo más con que bullear a la gente y tratamos mal a los millennials. ¿Alguien no es millennial? de paso, ¿Manos? ¿Por allá atrás los nuevos? Gracias. Okay. Ah, okay. Acá yo, yo sí. No, orgullosamente no millennial, claro, sí, por supuesto, muy bien, muy bien. Este, por qué. Es que es mala idea bullear a los millennials. Mala idea, es mala inversión. O sea, solo consideren cuando estén en el hospital. Época terminal. El doctor que decide si conectar o desconectar. Millennial. Pero dejando eso de lado, el cuento con los millennials es pues que, primero que todo, parecería que tienen la culpa de todo. ¿No? Ahora todo, todo, todo, pero todo es los millennials descubren. Los millennials se encuentran. Los millennials van a causar esto. Perdimos esto por los millennials, ¿no? Y ya como que van como a nivel de. Se pegó el arroz, güey. Millennials, güey, ¿no? Dejé las llaves del coche dentro el coche. Millennials, güey, ¿no? Vamos a tener un problema con el seguro social porque no hay suficientes bebés para sostener a la población, güey. Millennials, güey. Todo es culpa de ellos, güey. Y, y es como. O sea, ¿con qué derecho, güey? ¿Con qué derecho buleas a los millennials? Wey? A ver.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 El cuento es se supone que estamos haciendo productos para millennials, no, porque también las marcas le dicen a las agencias, no, es que necesitamos branding para millennials, necesitamos engagement para millennials. Y luego las agencias tienen que contratar millennials para entender los términos millennials, güey. Pero además es les estamos, no es broma, vendiendo a la generación millennial, pues cosas que ya teníamos, güey, no? Estas terminologías de cosas y productos millennials ya existían. Vamos a hablar de un multinivel, eso se le llamaba la tanda. Vamos a hablar de un hotel donde tú dejas a tus mascotas cuando te vas de vacaciones. Güey, mi papá eso le decía a la terraza. <risa> Vamos a hablar de carne orgánica, crudi vegana, en tu plato, en tiempo libre, libre pastoreo. ¿Qué se llama hacer pobre? <risa> Cosas nuevas, güey. Entonces, en pro de la inclusión, a lo largo de estos shows, eh, me estaba acercando con personas como para platicar un poquito algunas ideas para gente millennial. Y pues, a ver, aguántame con esta, a ver si les suena. Pues está pensando en hacer un producto específicamente para gente millennial, donde se les presentan a ellos horóscopos millennial. A ver. Escúchenme acá un poquito, perdón, si algunos de ustedes están en agencias, eh, mi nombre es Ofelia Pastrana, este, lo escucharon acá primero, si algunos de ustedes este, también están en agencias si no es alguien que se le ocurrió hablar con ella, eh, pues por lo menos arróbenme. Eh, si lo hacen, pero consideren ¿no? lo bonito que es.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 Cuidado con los osos. Eso es BuzzFeed, pero bueno, lo consumen, lo consumen. Y es que el cuento, el cuento de los horóscopos es, pues, no son productos dominados por grandes jugadores de la industria, no es. A ver, el mundo de los horóscopos lo domina. Gente como Walter Mercado, Moni Vidente, ¿no? ¿Alguno de ustedes le Moni Vidente?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 Tiene un amplio rango operativo, ¿no? Es desde. Ay, mira, la abuela no va a tener lupus, güey, qué cool, güey. Hasta no manches, güey, los dos calcetines, güey, juntos, güey. Entonces estaba pensando en que cómo podría funcionar el caso de un horóscopo millennial. Algo del orden de. digo, escopi tentativo, pero es de hoy. Es de hoy. Escorpión.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 Si vas a mandarle a Géminis un video de gemidos, aguántate dos días por lo menos y va a caer redondito, güey. Horóscopos Millennial. Yo, yo le veo futuro a eso. Yo le veo futuro funcional a eso. Perdón. Y es que, la neta, con esto de soy y no soy Millennial, pues... Hay muchas cosas que están como en mi ADN que no topo mucho dentro de la generación millennial. Siento un poquito como de lástima porque por más que me comunique, evangelice y hable del tema, como que ah, digo, dejando de lado a algunas personas muy marcadas, algunas excepciones, nunca he entendido, la neta, gente millennial, ¿por qué no les gustan los musicales?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 Pero no, güey. Todo bien. <risa> y es que entiendo un poquito el por qué eh, habrá quien se queja de la generación. Mira, lo tienen todo, lo tienen todo y los que vienen más. Pero es que miren, si alguna vez se ponen a pensar en los recuerdos que tenemos de nuestros juguetes. Todo lo que tenemos en memoria es de cómo no funcionaban, güey. <risa> La neta, el VHS. Uy, las rayas, güey. Uy, mi mamá tenía una cámara espectacular, güey, tomaba cuatro fotos, güey. Todo el mundo recuerda haber jugado con el Nintendo en nuestra generación. ¿Y qué es lo que recuerdan del Nintendo? Como no funcionaba el mendigo, tocaba sacar el cartucho y. No Los recuerdos de la generación Billy en el sol de sí. Yo me acuerdo cuando llegué al octavo nivel del noveno disco, de la tercera descarga del último DLC de un juego, güey. Y yo decía, yo me acuerdo de cómo mi Nintendo no funcionaba, güey. <risa> Además era un... O sea, cada quien tenía su técnica de soplo, ¿no? Estaban los de... ¿No? Los de... No, los que lo pasan. Y tu técnica no funciona en la casa del vecino. ¿eh? Es como. Y el de, a ver, a ver, tú déjame. <risa> ya. Miren, tan problemático era el Nintendo que no tenía memoria para grabar, ¿no? O sea, tú tenías que jugar el juego o de una sentada o memorizarte códigos para como retomarlo, ¿no? Y en eso que te memorizas los códigos, pues talentas un chingo y simplemente seguías. Por consecuencia, lo que hacías después era pues sobornar a tus amigos para que te dieran los códigos. Y no sería chingón tener códigos como para la vida en general, güey. No es de arriba, arriba, abajo, izquierda, derecha, izquierda, derecha, vea, vea, tesis completa, güey. <risa> El caso. Muy bonita la Generación millennial Justo ya que estamos acá, este show se llama La Explicatriz, y les quisiera compartir un poquito de mis aprendizajes del devenir del ser mujer. Tuve la suerte, podríamos decir, de enfrentar el ser mujer a altas edades. ¿No? Porque... Pues a esta edad, la neta, si documentas en Instagram, en Twitter, no crean. Y sí si te vas enterando de todo y he hecho un buen de experimentos con el tema de lo que es el ser una chica. Entonces, pues sí, evidentemente, como lo dije ahorita, vivo una vida abiertamente LGBT. ¿Alguien aquí es LGBT? Los tres, como varios... Voy oh, no, no. no, pues muchas gracias por venir acá y no al cabaretito. Pregunto que quién es gay porque me divierten mucho estas como pistas, señas, las técnicas, los modos en los que la gente comunica que se es gay. No, no han visto esas como de hoy. Oh, no, sí, claro, no es que si uso una oreta en la oreja izquierda, güey, gay. Por no decir, si, no, es que si no, tiene fotos, güey, tiene una corbata rosa, güey. Gay. No, si no, es que es presidente de la república, gay. Me divierten, me divierten esas pistas porque pueden llegar a ser muy complejas. Y es que una cosa es decir, miren, o sea, Juan Gabriel nunca dijo que era gay, ¿no? O sea, yo sé, yo sé lo que se ve, no se pregunta, sí, yo sé, yo sé. Pero el güey nunca dijo gay, jota, pasiva, de polanco. Solamente veo gente de la condesa, fotos de perfil, por favor. No, no lo dijo, no lo dijo, no lo dijo. Pero como el güey se vestía lentejuelas, ya la banda dijo ese güey es jotísimo, no? <risa> Ningún heterosexual se viste así. Nada <risa> más para dejarlo en claro, gay ser chico gay es cuando un hombre se la mete a otro hombre por Detroit. Ok. Y es que es como más fácil. O sea, parecería, ¿no? Que es más fácil creer que alguien es secretamente gay que desmentirlo. Como. No sé. Ya este veo a alguien que tiene la barbita así muy perfectamente cortada, güey. ¿Tienes una corbata rosa de puro chance? ¿Sí? Digo, no levantó la mano, entonces me queda con la duda. Parecería. Pero, o sea, todo el pedo. Todo el mierdero con el tema de quién es gay, quién es gay, es que se supone que los hombres gays son débiles, no afeminados. Débiles, güey. A ver, intenten ustedes sostener con las nalgas una musculoca de 150 kilogramos, güey. <risa> débiles, güey. Débiles. Le preguntan a un chico heterosexual, oye, ¿Y quién es tu pareja ideal? Ay, Ofelia, ¿sabes qué? Una chica delgada, que sea sílfida, que comparta, no sé, mis gustos y que le guste el fútbol, pero que no siempre quiera ir y que esté conmigo, que comparta también el gusto de familia y que, ay, no sé, que estudie humanidades o algo así y quiera compartir. Pero le pregunto a un chico homosexual, ¿no? ¿Quién es tu pareja ideal? Y digo, Ay, Ofelia, un güey más grande que yo, güey, que me la meta por atrás, güey, me rompa en dos cuadritos si se puede, güey. Barba perfectamente cortada. ¿No? no mames, güey. Me cae que la gente heterosexual son las reales Jotas, güey. Y nada, nada, es prueba más fehaciente de esto que la diferencia que hay entre Tinder y Grinder. No, por si no ubican, Tinder es una app de ligue y Grindr es eh, algo así. Pero Tinder es una app donde tú conoces gente, ¿no? que de paso, si alguien llegó aquí por Tinder, perdón, perdón, así no, yo no sé quién es este güey, pero me trajo. Tinder es como el supermercado de las relaciones. No, tú vas andando, de, Ay, esto sí, esto sí, esto también, no? Y al final, si acaso devuelves cosas, no o se vale madre. No sé si es así, no? Y el problema es que Tinder te vende el amor con la persona que conoces. No pareces Tinder. Comienza a salir con gente. Enamórate, cásate algún día. No sé Oye, el amor en una. app. Yo creo que eso tiene que ser la estafa digital más grande desde que teníamos videojuegos 50 en uno güey. No mames. Porque si Tinder funciona, según la gente que comparta gustos, Grindr funciona en base a la distancia. Esa es toda la decisión moral de con quién te vas a acostar. Está a tantos metros y es gay. No. O Sea Grindr, pues la neta sí es un detector de jotas no obvias güey, ¿no? Todos así por la vida, tú, tú, tú, tú, no, como si el verdadero gaydar, güey, de repente te dice hay una jota en la habitación y tú de, ¡Ah! <risa> miren, si Tinder es el supermercado de las relaciones, pues Grinder es como la salchichonaría del Tianguis, güey. No, donde llegas y entonces está gritando, se las tengo todas. No, polaca, un morcilla y tú, wow, wow, wow, un momento, un momento. La grande, la pequeña, le tengo acá, la alemana, y yo digo, no, perdón, perdón. Ya, ya, ya, güey. Y yo no sé en qué momento, pero te das cuenta que tu celular está lleno de fotos de penes, güey. <risa> Ni un rostro. Che Grinder. Que, que de paso, si a alguien en algún momento le dice hay una J en la habitación y usted está solo en la habitación, <risa> A lo mejor la J solitaria es usted, caballero. Digo. Pero el caso es... Pregunto, pregunto un poquito de esto porque eh, a la gente LGBT nos toca lidiar con la gente que está en contra de lo LGBT. Y es raro. No. Porque primero que todo, ¿cuál es el fin? O sea, ¿quieren que eventualmente dejemos de acostarnos con quien queremos? ¿Qué? Pero además porque usan cosas... No sé, ¿es ¿quién los educa, güey? ¿Quién les enseña? Desde... Se paran y de frente te dicen la homosexualidad. Es una enfermedad, Ofelia. Y a ver, a ver, a ver. Si es una enfermedad, ¿por qué chingados no puedo pedir días en el trabajo? ¿Jefe? Sí, jefe. Ajá. No, no. ¿Qué cree? Me desperté muy gay. Muy muy gay, sí, no, perdón, perdón, sí, eh, Jota, sí, un poco, un poco pasiva también. <risa> es que ayer estaba viendo RuPauls. <risa> perdón, ¿no? ¿Por qué, güey? Porque es la misma gente que, es que, ¿qué <risa> eh, eh, okay, de paso, no? Porque es que ese argumento es una enfermedad. Es un poco ilógico, considerando que las mismas señoras que lo dicen, o sea, la señora más Jesús en la puerta, güey, carpeta en la mesa, voy a la iglesia a pedirle novios a la sobrina, güey, esa señora, güey, igual toma pastillas cuando se enferma. ¡Qué bruta! Que alguien le diga que para curarse sus problemas, todo lo que tiene que hacer es aceptar a Jesús en su corazón. El otro día me iba dando una gripa un poco pesada y se los juro que ya me iba haciendo católica. Wey. A ver si me curo. Es que esta gente, miren, traen ese mensaje de Ophelia, tú nunca vas a ser 100% mujer. no yo decía, a ver compadre, tú ni siquiera hablas español al 100%. Wey? Y es que si no es una enfermedad, no, si no es que, ah, claro, nació si enfermo, tiene una enfermedad, es una elección. ¿no? Ser gay, tú eliges ser gay. Y pues primero que todo, a ver, una elección es como algo entre, no sé, un chai latte ¿no? y un venti frappuccino, güey. Eso es elegir, eso es una elección. No es como que de repente un día, güey, se despierta un chico así. <risa> no su chica aquí al lado, así de, buenos días, mi amor". Ay, mi amor. Oye, mi amor, es que fíjate que está pensando y pues tengo un antojo. Sí. Se me antoja. Sí, mi amor. Sí, tú dime. Sí, si quieres no más tarde por tu antojo. Sí, no, sí, es que está pensando que, no sé, quizás sí, eso. Más tarde a lo mejor, no sé. Pues puedo ir a buscar a un güey que me la meta por atrás, güey. Y que me rompa. Que te dan cuadritos, güey. Barba perfectamente cortada. No, güey. <risa> No funciona así, güey. No, es... Es que es la misma gente que me dice de nariz la homosexualidad es antinatural, ¿no? Y yo, okay, bueno, en últimas no soy, soy física. Igual. O sea, bueno, igual hiciste un poquito de... Seguido, seguido de un... Ahora vamos a hablar de Jesucristo, nuestro salvador, ¿no? <risa> Nació de una virgen, murió, resucitó, caminó sobre el agua, luego subió al espacio y si no hay tecnología alguna. Yo no mames, güey. <risa> al fin. Pero les dije que decía hablar acerca del devenir del ser mujer, ¿no? Perdón, perdón. Son temas que me interesan, no es más. Me hice mujer, literal. No, yo creo que todas, de cierto modo, lo trabajamos de un modo u otro. A mí me tocó investigarlo porque yo en el colegio era tan tomboy que era vato, güey. lidiar con eso. Pero les digo algo, o sea, sobre todo, caballeros, no nomás considérenlo. Hay un buen de ventajas al ser mujer, está chingón, güey. Eh, o sea, así de entrada, pues pase lo que pase, tengo la razón. <risa> Sin importar, güey. Y puede ser además algo muy como de vida o muerte, güey, no? O sea, ya los veré ustedes, no? Cuando se esté hundiendo el barco y yo aquí en un bote salvavidas. Ahí se ven, chavos. Digo, no todo del ser mujer es miel sobre hojuelas, lo sé. O peinarse. No todo del ser mujer es miel sobre hojuelas, lo sé, me consta. Tenemos, no sé, hay que lidiar con el toqueteo en el metro, la diferencia de salarios, sexismo general, el PMS. A ver, no, porque si estás a mirar, a ver, a ver, güey, tú no tienes PMS. ¿eh? No, el caso, yo tomo hormonas, tomo hormonas todos los días, de hecho, y con el tiempo como que se van acumulando, ¿no? como que sí te da un poquito de eh, como tratamiento interno y se va transformando en un pequeño como trastorno bipolar maníaco depresivo. Con los años, no, que a veces es propenso a ataques psicopáticos de rabia. PMS, PMS. Ahí está, ahí está. Y en esto del hacerme vieja, pues me puse chichis, güey. Las quiero mucho. Ponerse chichis, miren, fue un proceso equivalente a ir con un cirujano plástico y decirle, doctor, quiero que me implante poder. Quiero que me dé más. Consideren ustedes nomás la cantidad de cosas que se satisfacen de la pirámide de más lo de satisfacciones con las chichis, güey, ¿no? O sea, tienen ustedes acá, no sé, autorrealización, comida, sexo, sexo con comida, ¿no? Todo en un lugar. Si bien la cantidad de chicos que si del plano me han dicho yo, Ophelia, si yo me despertara un día con chichis, güey, yo me quedaría en casa jugando. Todo el día, yo de compadres, sigan sus sueños, sigan sus sueños, la cirugía no es tan cara. Pero el caso es, pues sí, me puse chichis y ayuda mucho, ayuda mucho para un chingo de procesos en la vida. Sobre todo el del antro. No llegas al antro de noche, te abren la puerta, te acompañan, así vas con escoltas a lugares, güey. Llegas a una mesa, te sientan, rupe y mesillita, perfecto, güey, no te pone el pomo. Wey. No mames, güey, es como una varita mágica, güey. O en mi caso, dos. <risa> Pero volviendo al caso, pues sí, además no solo es las cirugías, las hormonas, no? También tienes que aprender a ser mujer. Eso no te lo enseñan tus padres, menos a los 34 años, güey. <risa> Esta edad, mi mamá ya se pone con su actitud de pues, yo tenía chamacos cuando tenía tu edad, ¿eh? tú, tú. Entonces, pues decidí aprender a ser mujer por vías alternas. Eh, aprendí a ser mujer en YouTube. Hay muchos tutoriales. <risa> Pero es que YouTube es una muy mala madre. También hay que aceptar ¿no? ese tipo de mamás que te cachan haciendo una cosa y de ahora en adelante es lo único que te gusta. No, es de, no es un video de una persona fumando mota güey. ahí en adelante se agarra de ah, si sí, te gusta la mota, güey, pues seguro también te gusta la mota en la fiesta. Seguro también te gusta comprar para la mota. Seguro te... te sugiero que veas estos videos acerca de la mota, güey. Velos y tú no, no, ya, ya, ya, mamá, YouTube, mamá, perdón, perdón, güey. Muy mala madre y decidí tomarlo desde este pues ángulo como investigativo. No El vamos a hacernos, hacernos mujer. Entonces fui un superama, güey, y compré productos. ¿no? Y ahí saqué, saqué de todo, güey. Y así, ¿no? Llegué a mi casita muy feliz, ¿no? Mi primera bolsita de cosas de chica, güey. ¿Dónde vamos Sacamos primer experimento, el tampón. Seguido por un... O sea, ¿dónde va, güey? Fue un experimento desastroso. Delicioso. Pero desastroso. Porque es que en la vida de el ser chica hay que lidiar con todo tipo de eh, no sé, las rutinas de belleza, por ejemplo, no el este eh, como tú está como pseudociencia y magia en cosas de, ¿no? Que, no, que te tienes que poner aceite de cacahuate en las ojeras, güey. Que, que además nadie te cuenta, ¿no? Que, que te tienes que poner así shampoo con anticonceptivos, güey. Yo creo que todo, ¿quién se inventa estas cosas, güey? ¿No? Hay un laboratorio detrás de esto, ¿no? Alguna pobre alma que se acaba de graduar y viene al laboratorio a trabajar y el güey viene de física, química, procesos industriales, güey, una tesis laudada en procesos genómicos capilares, güey, y se siente en su primer día de trabajo, güey, y está organizando con su compañero y le dice, Oye, Luis, vi tu tesis, eh. Está muy chingón lo de la genómica del cabello, güey. Muy bonito, güey. Eh, Tenemos un proceso andando acá atrás que igual y lo quieres intentar. Para lo que estás haciendo, ponerle aguacate. <risa> es un laboratorio, pobre güey, pobre güey. Y es que además, la neta, la primera persona que le puso anticonceptivos al shampoo, ¿qué estaba haciendo? <risa> ¿Qué estaba haciendo, güey? No, me imagino una escena, güey, una chica en casa así buscando las cosas, organizando y esa mujer de repente arranca y ¡uy, mi amor, mi amor! ¿No? Mi amor, mi amor, ¿sabes dónde está el shampoo? mi amor? Mi amor, no, Javier, y ¿no? Y esta duda así de pff, porque así entra. Pff. Mi amor, estaba haciendo un algo, tienes que probar. Toca mi cabello, toca mi cabello. Ay, qué suave. Qué bonito tu cabecito, toca, toca mi cabello, está espectacular. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Es que... Ah, mira, hice algo con el champú. ¿Qué, qué, ¿Qué hiciste? Encontré el acondicionador. No, hice algo con el champú. y pues... Mira, fue por accidente, pero le puse anticonceptivos al shampoo. Y eso tiene algo que ver con que el acondicionador tenga vellos públicos adentro, güey. ¿Qué estaba haciendo ese güey? siguiendo mi experimento de las cosas que compré en el Superama. Luego, pues otro día decidí probar la pastilla al día siguiente. Seguía siendo lunes. Alguien de aquí no es de la Ciudad de México. Dos, tres, cuatro, cinco. ¡Wow! Vinieron por mí. ¿Sí no, Ophelia? La este Ciudad de México es muy bonita si eres una persona LGBT. Eso lo admito de corazón. Es un lugar espectacular para hacer de cualquier letra del acrónimo. Es, eh, miren. ¿Consideren que la ciudad en sí es trans? Era el DF. Y ahora es la CDMX. El Metrobús, güey, el Metrobús tiene un sistema pro lésbico. ¿Pagón de mujeres? Es porque si alguien va a toquetear a las mujeres, que sean mujeres. Güey. Y el mero símbolo de la ciudad, no, el mero símbolo de la ciudad también es trans, el ángel. El ángel, que es el ángel. Pero tiene chichis y una falda de no mames, güey, una coronita, güey, como si fuera reina de primavera, güey. Y justo donde arranca, arranca la zona rosa. El ángel. Y yo creo que le dicen él, el ángel, ¿no? Porque ya eso es imposible de quitarlo, intenté en un momento. Le dicen él, él. Porque ya saben cómo es la banda cuando hay que lidiar con gente que es de género interrogante, ¿no? A ver. Eh, o sea, le digo él o ella. O elix. O ella robas. No es broma, tengo una amiga que la neta usa la i, porque dice: Pues mira, es tierno e incluyente. Estoy aquí con mis amiguis los ingenieris. Les comparto un tanto de conocimiento desde ya. Es, tan es muy fácil. Es, es, es tan fácil como y si tiene nombre de mujer, es muy. Ah, no, a ver. Porque en el caso de alguien como Lupe Esparza. <risa> si tiene nombre de mujer y tiene chichis, entonces es muy. Ah, no, ahí tampoco sirve para Lupe Esparza. <risa> Miren, si se presenta como mujer es mujer, y si se presenta como hombre es hombre. Y si se presenta como pitbull, pues ya tú sabes. <risa> El caso es, justo, vivo vivo esta vida del ser mujer. Mi novia está acá, allá. Besitos, gracias por venir. ¿Tienes un libro en la mano? doctor antes, güey? les digo, no, arriba, arriba, abajo, abajo, es que tesis se echa, te, ¿no? Mi novia, mi novia, hablo de mi novia también porque es parte de mi vida LGBT, es lleno varias letras, también soy lesbiana. Y es raro, es raro explicarle a la gente que soy una mujer trans y lesbiana, ¿no? Porque, a ver, primero que todo, mira, lo más difícil de la transición de mi vida, del ser una mujer trans, es que aquí adentro, aquí en mi corazoncito, my heart, Aquí adentro pues tengo un niño interior. ¿No una niña? Un niño, güey. Y me bulea todo el pinche día el niño, güey. De repente sale con cosas como, a ver, a ver, pendejo. Ah, porque mi niño interior habla como Chabelo 2047. A ver, a ver, pendejo. Ya, niño interior. Pendeja, por lo menos. Ajá, a eso me refiero, pendejo que queríamos ser astronautas ellos. Pues a ver, niño interior, es, hay mujeres astronautas, también hay mujeres astronautas. Sí, sí, sí, pendejo. Ninguno, ninguno, que está diciendo estupideces con micrófono frente a un escenario ahorita. Y es que vivo, vivo una vida lésbica, justo porque pues, mi niño interior me dice cosas desde pues, niño, no, Estás andando por la vida y de repente me dice, a ver, a ver, jala el pelo. Niño interior. A ver, a ver, a ver, levántale la falda. Ya, niño interior, ya, que son mis amigas, güey. Igual y después les pido. ¿Quién quita? Pero el cuento es justo eso que me tocó pasar por no uno, sino dos procesos de salida de closet. Dos. Porque el primero es decirle a tu familia que, pues, que quiere ser vieja. Y eso tiene sus complicaciones, ¿no? Así pf, la puerta no Papá, papá, no, mi papá aquí, sentado chambeando, güey. Sí, dime. No, eh, a ver, papá, es que estaba pensando y... Mira, papá, no sé cómo decírtelo, ¿eh? Estaba pensando y, ¿sabes qué es que? Creo que quiero ser como mamá, papá. O sea, como abogado. No, no, papá, o sea, digo, eh, está pensando que quiero ser como, pues, ¿sabes que Como la abuela, como la abuela, papá. O sea, que mantenido. No, no, no, me refiero, papá, que... Ah, mira, es que lo que quiero es como, pues, tener chichis bonitas, ¿sabes? No, y es de, ay, ya, ya, mi hijo. Mira, en casa te aceptamos con tus chichis de gordito, no te preocupes. No te preocupes. Un largo y arduo, complejo proceso. Que luego se vuelve más complejo, ¿no? Cuando vas entrando a casa así con tu novia. Uh, no, así camino. No, mi papá en la otra de la casa de... Oye, espera. Ven. Dame un segundo Mi que... Papá, mire, dice. Dime, papá, dime. A ver. O sea, ¿te haces mujer para para salir con mujeres? Sí, pues es, pues es que papá, a ver, ¿cómo te...? O sea, ¿cómo te...? Eso no hace nada de sentido. Es que, a ver, ¿qué hice? Ya dime qué hice. Mira, papá, o sea, tú fuiste el que puso una Y donde va una X, pendejo, güey. Y es que la banda me dice que la neta hay un chingo de supuestas similaritudes entre ser hombre heterosexual y mujer lesbiana. No, no. En el momento del shopping. ¿No? Cuando vas al vestidor, ¿no? Pues, por un lado, sí me ha dicho, oye, Oferio, a ver, o sea, ¿puedes entrar al vestidor con ellas, güey? O sea, considéralo, o sea, te discriminan, pero vas con ellas al vestidor, wey? o sea, qué chingón ser vieja. no dice, no, no, compadres. Porque igual y entras y está ella en el vestidor así de... Mi amor. Mi amor, esto me hace ver gorda. No mames. O sea, ya ni en el vestidor te escapas, güey. No es como antes en el shopping, no? Que te sientas y pues no sé, sacas tu así que vas a jugar tu consola portátil, lo que sea, güey. Y ya está, ahí haciendo. No, porque ya luego llegue y dice así, a ver, a ver, o sea, querías ser mujer, pues aprendes, no? Vienes conmigo, sí, muy vieja, sí, seguro, güey. No te salvas, güey. O sea, digo. Un beneficio podría ser que sí, sí, pues puedes compartir ropa con tu novia. Si mi novia fuera Godzilla. Pero el cuento es que no es lo mismo. Sobre todo en el momento del debate, la pelea y la discusión. ¿No? Porque, primero que todo, ambas tenemos la razón. ¿No? Tienes una pelea, vas a casa y ahí vas tú, ¿no? Mirando por la ventana sin querer hablar y está aquí también mirando por la ventana sin querer hablar. Solo que ya va manejando y dicen, ¡Oh, no mames, güey. Llegas a casa, güey, y a las dos, no, nos duele la cabeza. Sí, no, no, me duele mucho la cabeza. Ay, perdón, mi amor, perdón. No. Y luego te volteas y pronuncio, que okay, ya, ya, ok, ¿qué tienes? Y ambas, nada. No es lo mismo, no es lo mismo. Pero. Digo, agradezco mucho que mi novia esté acá. Pues porque también tengo 35 años y, miren, si ustedes están en, en mi edad, si ya llegaron a mi edad y todavía están en plan de dating, de salir con gente, salud. O sea, salud también. Si todavía están en edad de dating, pues, a ver, yo creo que es hora de enfrentar una pequeña realidad. Y es que alguien, en algún momento, en algún espacio de nuestras tiernas vidas, les mintió. No puedes llegar a esta edad sin pasar por un proceso donde alguien te rompió el corazón, te cambió la jugada, te sacó del show de Ofelia en pleno show. No puedes. Y además son lecciones que tienes que aprender para progresar en esto de la vida amorosa, ¿no? O sea, no puedes, no puedes, no puedes tomar una lista de las cosas que tienes que aprender y decírtelas a tu tú del pasado, güey. No puedes. Y además imagínense lo que sería yo diciéndole cosas a mi yo del pasado, güey. No, así. Has llegado al año de 1999. Perfecto, gracias, maquina del tiempo. Wow. Música culera, güey. A huevo, trans, sí. Ay, qué chingón, mira. Ahí, ahí estoy, ahí estoy. Ah, ándale. Oye, oye tú, oye tú. Sí, güey, tú. A ver, ven, Ofelia, ven, ven, Ofelia. Yo? Yo sí. Sí, a ver, Ofelia, ven, ven. No, pero es que a ver, es que usted no entiende. Es que, a ver, yo no me llamo Ofelia. No, mía. Ok, de eso también hay que hablar. ¿Cómo te... No, no puedo. No pudieron haber, pasado, haber viajado al pasado a decirme cosas, güey. Hay que aprender de estas, no sé, lecciones de la vida, ¿no? El datear con gente. Cuando llegas a mi edad y sigues usando apps para ligar, ya te sabes todas las mañas, güey. Ya, la neta, te mandan una foto si sí, selfie, si tiene lentes oscuros, prepárense, porque llegó si es hay lentes que hay en el reflejo. Está en una playa. Tiene un iPhone 6 con tres píxeles, Viste eso güey. y comienzas a analizar justo qué es lo que hace con sus fotos de avatar, no? Porque ya sabes, ya sabes que si alguien se está tomando sus fotos de perfil desde arriba, pues es que está escondiendo la papada, ¿no? Sí, sí, la neta, la neta. Y si toma las fotos de perfil desde abajo, pues también está escondiendo la papada, pero además está pendejo. Güey, ¿no? <risa> te la sabes, te sabes todos los trucos. Y es que además yo soy de otra generación. Ahí sí, ahí sí, de repente ya no tan millennial. Yo ya paso como por este proceso de recordar cómo se hacía para ligar antes. Porque, de nuevo, es que los milenios lo tienen todo, güey. Miren, antes era muy difícil sextear por Viper. <risa> Mándame nudes, cito así de paréntesis, círculo, paréntesis. Paréntesis, círculo, paréntesis. <risa> Muy difícil, muy difícil. En mi época, la neta, si tu crush... Ahí se solucionó todo, qué bonito. Gracias por volver. Bueno, sí, háganse a gusto. En mi época, si tu crush tenía, no sé, novio, pareja, se lo solucionabas con agarrar un pedazo de labial, güey. Un lápiz labial le escribías en su coche, mentiroso. <risa> Una semana ese crush, totalmente disponible para salir. Una vez... Digo, a riesgo de, no es broma, daño cervical. Aproveché para chocar contra el coche de otra chica que me interesaba. güey. Pero era inversión. Porque en el intercambio del seguro, tienes un nombre, número, le dices te veo después, una historia que puedan compartir. Tenías que trabajar y hacer más con menos. Y es que les comparto, les comparto el pináculo de mi investigación de Liga en ese entonces que todavía aplico hoy. Perdón, mi amor. Pero es el que por fin logré solucionar la famosa pregunta del ¿a dónde vamos? ¿Ubican? ¿No? Porque es... Oye, mi amor, ¿a dónde vamos? ¿Y qué responden? A donde quieras, ¿no? Entonces, chicos, o chicas también, si quieren, pero chicos, la solución es hacerlo en forma de pregunta. ¿No? Mi amor, adivina a dónde vamos hoy. Lo primero que diga es... Lo primero que diga es... Y de paso, chicas, si su chico algún día les pregunta ¿Adivina dónde vamos? ¿Lo más caro? ¿Lo más caro? ¿No? Pero les dije que venían al show de La Explicatriz y les iba a compartir mis investigaciones de lo femenino. Me distraigo, perdón. Estoy en una rara situación donde no sé por qué estoy en un escenario, pero ya llegué, entonces aprovechemos. Y, y es que... A ver, o sea, yo soy física, no? Y toda mi vida eh, trabajé, trabajé como con el modo de pensar de la ciencia. Entonces, imagínense cuando yo estaba en esas situaciones de estar dateando gente, es que me sentaba a pensar un poco desde la ciencia la situación de la cita. No estas chicas que ahí sí en el a dónde vamos. Me acuerdo de una chica en particular que, por ejemplo, me decía: Es que sabes que no quiero ir a un lugar, no sé, de comida china. Por favor, no. Porque es muy alto en sodio. Y en mi cerebro, así. Pfff. O sea, de todos los químicos de la tabla periódica de elementos, güey, justo sodio, güey. Qué preciso. Ya me veía yo llegando a un lugar hoy. Sí, güero, a ver, güero, ¿se me puede preparar este dos de pastor, por favor? ¿Bajos en germanio? ¿Bajos en.? No. Pero es que estuve enfrentada ¿no? con gente que está en ciencias desde muy, muy chamaca. Y si sí, algo he aprendido, sobre todo de la gente que trabaja en ciencias, algún científico acá de paso, alguien, no? Algún científico de la vida, o sea, de Universidad de la Vida. ¿no? <risa> pues el sabemos, sabemos que el sodio puede ser potencialmente dañino porque él no los dice un científico. Y está esta diferencia entre la ciencia y la pseudociencia, no? Y para la pseudociencia, hay. Uh, en Teotihuacán te recargan cristales, esas cosas. Pero el cuento es, la diferencia entre los científicos y los pseudocientíficos es que los científicos en sí, pues, digo, aparte de tener el método científico y un sistema verificable que pueden compartir con sus compañeros y que además está documentado a su perfección y que se mantiene por lo infinito en lo posible, es que ellos tienen equipos caros para medir cosas, güey. Porque de resto se comportan como niños chiquitos, güey. La neta. O sea, es una situación tipo así, ¿no? Uf, rueda de prensa, uf, aquí con el doctor, súper importante, Inskins. Sí, este... Bueno, estoy aquí para reportar acerca de mi investigación y encontré encontré que eh, la distancia atómica en la cual las partículas se comienzan a comportar de modo cuántico y no de modo clásicamente mecánico es a 1.6 por 10 a la menos 35 metros, ¿no? Y güey por ahí abajo, así de... Sí, este, ¿cómo lo saben? ¿No? Eh? Bueno, es que lo probé con mis equipos. Y... Eh, a ver, Mira, ¿sabes que Si quieres, pruébalo tú con tus equipos, ¿eh? O sea, averígualo, averígualo. Y así son, y así son los científicos, güey. Justo se agarran del... Bebé, pues va tú y mira, ¿no? Ese es el proceso científico. Y es que... Me llega al corazón, porque creciendo yo no creía en Plutón. Intuición quizás. Pero lo saltaba, ¿no? En las tareas, eran, no, sí, ocho pl Plutones son aquí, ¿no? Cantando, ¿no? Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y... ¿no? Y mi profe así de, a ver, Mauricio y Plutón, Plutón, y yo, no, no, a ver, ¿usted sabe que está y Plutón o qué? ¡Averíguelo. ajá averígüelo profe. ¿No? Y es que, por si no ubican, Sí, Plutón. Plutón ya no es un planeta. Parece que nunca lo fue, era muy pequeño. Entonces, de incluir a Plutón en el catálogo de planetas, tendríamos que incluir como otras, no sé, 15 o 20 cosas que están como en la zona que también tendría que ser planeta. Entonces le dieron planeta enano. Eh, quiere decir que de cierto modo, aún en ese entonces, pues yo sabía que el tamaño se sí importaba. güey. <risa> Y no mamen, güey, como algo con nombre de perro es planeta, güey. O sea, también, también. Imagínense además mi alegría el día que se anuncia por fin que Plutón no es planeta. Y yo aquí marcándole a mi profesora, no? Así de. Sí. Conchita. Sí, mis conchitas. Ajá. Sí. No habla con Ofelia Pastrana. Sí. No me recuerdo. Ah, sí, es que sabe que antes tenía otro nombre, era... No, sabe que... Sí, no, mi otro, ese es otro tema. ¿Sabe qué, Conchita? Ya, ¿Ya vio las noticias? ¿Ya, ¿Ya? ¿Sí? Ok, lo de Plutón, exacto. Ah. ¡Tómala, Conchita! ¡Tómala en tu cara, Conchita! No, no, yo sé que yo sabía desde entonces que no era planeta, Conchita. Me hace el favor y me devolvé las estrellas que no me dio, Conchita. ¡Todas, todas! Yo me crié, yo me crié en una muy intensa familia científica. Yo, yo esto no es para nada broma. Yo me sentaba en el salón de clases lo más cerca posible al profe, porque pensaba pues va a tener más tiempo, ya que la luz tarda menos tiempo en llegar a mí que a los de atrás. Wey. O sea, de cierto modo, sí, pero pues mames, Mauricito. Volviendo al caso, justo por esto es que me he tomado a corazón lo que es el investigar el ser mujer. Les quiero compartir algunas de mis, por lo menos, más exitosas investigaciones que haya podido comentar del de la vida de la mujer. Comenzando con el qué chingados, qué es, por dónde va, lo que quieren las mujeres. No, ¿qué quieren las mujeres? La neta. Una pregunta muy común, se escucha de vez en cuando. Y pues después de hacer un buen de observaciones, tomar nota, preguntar a una cantidad de personas, investigarlo, entrevistar. Llegué a la conclusión que las mujeres lo quieren todo. Todo. ¿no? Alguien que las acompañe, a papache, que les dé apoyo psicológico, que sea parte de la familia, buen sexo, comunicación, baile. Todo, güey. Pero ellas se conforman con ustedes, chavales. <risa> Ese es otro tema. Y es que, ¿cómo no, güey? Si creciendo, vean nomás los modelos de rol, güey. O sea, tenían personajes como Ariel, ¿no? La Sirenita, que tenía que decir entre su voz o el cuerpo. ¿No? Tiene voz que, ya sé, ya sé, ¿no? Tenía que decidir. Blancanieves, ¿no? tienen los siete nanitos, niños, que le ayudan en todo, le cantan en la mañana. O el príncipe, una de dos, una de dos. O Barbie, como modelo de rol Barbie. Pues que tiene todo tipo de profesiones, una casa de no mames, güey. Puede hacer lo que le dé la gana. Su novio también es espectacular, maneja todos los coches del mundo, mascotas, güey. Pero su novio no tiene pito. Un poco como yo, ¿no? También, ¿no? Alta, chichis, güey, pero la banda que me liga solo quiere viejas sin pito, güey, no mames. No. Entonces, otra investigación, el saber a dónde se van esos famosos cinco minutos, ¿no? Mi amor, ¿cuánto te demoras? No he ido acá arriba. Así. Cinco minutos, güey. Cin ¡Cinco minutos, güey! No, ya estás en chinga, güey, ¿no? Le hice sus cinco minutos. No, porque todos sabemos que no son cinco minutos, güey. Son como 45 minutos, güey. Y es como tiempo Microsoft. <risa> Pero ¿a dónde se van esos cinco minutos, güey? Pues esos cinco minutos, déjenme decirles, que son, a ver, o sea, chicos, son los mismos cinco minutos que ustedes les dan a ellas cuando están aquí en casa, ¿no? Están jugando videojuegos, güey. Están acá así clavadas, ve así de sí. No, sí, sí, mi amor, sí. No, ¿sabes que mi amor? Cinco minutos, cinco no, no puedo pausar, es un juego en línea, ¿eh? Cinco minutos, mi amor. Acabo este mundo y voy. Cinco minutos, ¿no? Que son los mismos cinco minutos que te dan ellas cuando les hablas por teléfono? Y están así de sí, mi amor. No, ya, ya voy a la casa, cinco minutos. Agarro el bolso, agarro el bolso y ya voy a casa, teléfono. Que son los mismos cinco minutos que él cuando está en algún lugar. Sí, mi amor. No, o sea, una chela más, sí, una chela más, cinco minutos, sí. ¿Y cómo no, así cinco minutos y este ya, ya voy a la casa, ¿no? Que son los mismos cinco minutos que cuando ella sale la mañana después y se despierta de, mi amor, mi amor, es que, a ver mi amor, tardaste cinco minutos. <risa> que son los mismos cinco minutos que él de... Mi amor, tardé cinco minutos, güey. Cinco. Son los mismos, son los mismos, son los mismos. Otra investigación, un día decidí ver qué significaba el famoso nada. ¿Qué lo conocen? ¿Qué tienes? Nada. ¿Y tú, mi amor? Nada tampoco. Nadie tiene nada. Y a la conclusión que cuando les preguntan a ellas, ¿qué tienes? No, mi amor, nada. Realmente lo que quieren decir es un... Mira, mi amor. Encontré algo. Y si te comienzo a decir qué es ese algo, te vas a poner un poco furioso. Pero yo me voy a poner aún más furiosa. Me voy a poner explosivamente furiosa, mi amor. Y vamos a discutir y vamos a hacer problemas. Y yo me voy a poner así, voy a salir de mis casillas. Y te digo, entonces, ¿sabes qué? No tengo nada, mi amor. Nada. No, esas ellas. Cuando le preguntan a ellos, pues es, va como del índole de, mi amor, es que pasó algo. Y si te digo... Pues es que te vas a salir de tus casillas, te vas a poner furiosa, mi amor, y... Pues... ¿Sabes qué? Y me vas a querer dar una patada en los huevos, mi amor, si te digo, ¿sabes que No tenemos nada, güey. O sea, nada es vamos a proteger los huevos. De ahí viene, de ahí viene. La última investigación, ya como para cerrar un poquito este bonito espacio que tenemos, es investigar qué pasaba en el baño de las mujeres. De por sí un motivo muy digno para el cual transicionar. Entrar al baño de las mujeres. Porque además yo pensaba, yo pensaba, si, si hay fila, es porque algo bien pinche chingón está pasando ahí adentro, güey. No, yo me imaginaba aquí a las viejas, güey, porque además van en parejas, güey. ¿no? Y acá sentadas, aquí echando sillón, pantallas planas, güey, viendo el Super Bowl. ¿Qué? ¿Qué pedo, güey? patriots o okay, qué, güey? Sí, no, este chingón. No, me imaginaba algo así, acá echando la plática, güey, la chela. Y pues, bonita sorpresa, cuando por fin, cuando por fin transicioné, fue al baño. Y encontré que la neta, de las viejas en el baño la están pasando súper bien. Porque están jugando el juego de la lava. <risa> juego de la lava. Por si no ubican. Es esto que jugabas de pequeño, ¿no? Eh, Donde estás en casa. Y pues te subes a un mueble, ¿no? Estás aquí en el sillón. Y allá está la mesa, ¿no? Entonces, tú así como que... <risa> mesa y el sillón en atrás, ¿no? Entonces vas a andar, <risa> otra silla y así. Uf, y llegas, ¿no? Y el punto es que no te bajas al piso. Es porque el piso es lava. Mi mamá le decía, cariño, acaba de trapear, tocas el piso, te pongo una chinga, ¿no? El juego. Y entonces, imagínense, ¿no? Ver a las chicas jugar el juego de la lava. Están dentro del baño y no pueden tocar nada. Entonces... No vas a abrir la puerta. Sin tocar. No vas a sacar el jabón. Ah. Llega un momento con la taza, ¿no? Y entonces tienes que soltar la taza y, pues, si es como está. No tocaste, güey. A veces toca soltar acá arriba, entonces más de. Eh, o sea, tienes que ser cinturón negro. Pero puedes, puedes jugar ese juego de la lava. Y el cuento es... Lo más difícil de este juego es lidiar con la taza. ¿No? Pues, porque si algo te vas a quemar, que no sea el culo. Y llegas tú y está esta taza aquí enfrente. Chum, y el cuento es no tocarla, ¿no? Entonces hay tres técnicas en particular que yo creo que vale la pena mencionar. Digo, en esto de la investigación, una que me gusta llamarla 150 metros de papel. Porque tienes la taza acá, tienes el papel acá, y pues sacas un tantito de papel, ¿no? Y comienzas a cubrir, cubrir, cubrir, cubrir. Un poco más, papel, cubrir, más papel, más, más papel, más papel, más, más, más papel, a la verga la ecología, más papel, más papel, cubrir acá, cubrir acá, cubrir acá atrás, güey. A la verga ser buena persona, güey. A la verga los perritos, güey. 150 metros de papel le tiran a eso con tal de no tocar, güey. Segunda técnica. Eh, no sé, chicos, muchas de las chicas no saben que esto puede suceder solo en el baño de las chicas como estándar. El baño de las chicas el baño, el baño de los chicos, eh, esto puede no estar. Pero en el baño de las chicas siempre hay un ganchito, casi que sin falla. El ganchito es para que pues cuelgues tu bolso, ¿no? Entonces una técnica que yo llamo de cariño el rapel. Llegas con tu bolso, ¿no? Y te descuelgas, güey. Ajá. A huevo, güey. El pedo es que aquí luego te abren la puerta, ¿no? Y vas tú. A... Luego te orinas tú, güey. Ahora tú eres lava. Y la tercera, la última técnica para nuestra sesión de aprendizaje de lo que es el ser mujer de hoy. Es una técnica que yo llamo de cariño el crossfit. Porque hay que estar en buen estado físico. No, entonces la tasa aquí, ¿no? Y, y, y, su, su, su, su, su, su, ¿No? Algunas chicas, sobre todo de la comunidad LGBT, lo conocerán como el Aguilita. Y se llama así, se llama el Aguilita porque tú te perchas, te cuelgas como un águila. No, y comienzas a bajar. Y pues, sí, si sí es para viejas que están en un estado físico, no hay vas Entonces, bajando, tienes que hacer la espalda erguida, tienes que te respirar respira hacia adentro, Uf, hacia afuera un poquito. No hagas competencia con nadie, solamente competencia contigo. Mira, si enfrente no, mira a tus compañeros, comienza a bajar en la espalda recta, con los pies erguidos, mantienes aquí, estás lista. El pedo de la guilita o del crossfit es que si aquí te das cuenta que tienes que hacer algo más que pis. Pues ahora es como el Iron Man, ¿no? Y el cuento es que estás abajo, güey. Y el papel está aquí. Y ahí vas tú de... ¿Saben qué? Pueden estar muy buenas esas viejas, güey. Pero me cae que no se limpian la cola, güey. Y si no me creen, averigüenlo. Muchas gracias. Nos vemos acá afuera, hacemos meet and greet. Los quiero mucho.